Qué bueno, doctora, Gracias. pues vamos a recordarle, ¿verdad?, que es, como siempre a nuestra gente de Cernidad, ¿verdad?, que es el centro especializado en salud mental que está aquí en San Francisco de Macorís, en la urbanización Brugal, al servicio del país. Cernidad, que es un centro especializado en salud mental, eh, recordarle que hablar de salud mental es hablar de equilibrio, bienestar, tolerancia y fortaleza. Y eso es lo que usted va a encontrar al momento de confiar la salud mental de su familiar a nuestra gente de que Está estructurado por un equipo médico con más de 25 años en el ejercicio de su especialidad, lo que nos permite ayudar a su familiar a disfrutar de una buena salud mental. Serenidad, comunidad terapéutica en San Francisco de Macorís, al servicio del país. Doctora, hoy con un tema que quisiéramos compartir con usted y es el tema del uso de este juego, sobre todo por niños y adolescentes, que es el Fleet Fighter. Es un juego, ¿verdad?, donde incita a la violencia y quisiéramos nosotros que usted compartiera y realmente nos dijera la, la, el daño que causa el uso de este juego, sobre todo en niños y adolescentes. Así es, Víctor Emanuel, este, nosotros como psiquiatras durante los últimos tiempos hemos tenido que ir este, incrementando o, o simplemente uniendo este, muchos, muchas eh, conductas que antes no se estaban estipuladas en lo que es el tras, los trastornos de salud mental y básicamente nosotros tenemos... este eh, patologías emergentes cuando yo me formé como psiquiatra no existía en, en la psiquiatría este, lo que es la parte de la ludopatía o las adicciones a juegos este, como un trastorno que nosotros aprendimos a tratar posteriormente de nuestra, de nuestra formación como psiquiatra es que nosotros venimos a formarnos como como eh, en ese tipo de conductas, hay muchas conductas que emergieron y con la tecnología estamos viendo que emergen muchas pero muchas eh, actividades que en, la, en el día a día le hemos tenido que ir integrando entonces surgen los juegos que generan una conducta adictiva que afectan las conductas de los chicos, igual que surge la, en la tecnología lo que es estas, eh, eh, sistemas de poder este, tener series y tener la televisión fuera del cable, que es lo que genera básicamente también muchas horas al, a la pantalla. Sabemos que la pantalla de por sí es adictiva, que la interactividad que, que produce la pantalla con lo que es este, la, las personas, eso genera este, mucha, eh, diríamos, conexión. Pero este juego en particular tiene características similares a una conducta de, de juego de casino, porque tiene componentes de competencia, tiene componentes de sociabilidad, pero también genera ganancias económicas, y eso es lo que de una u otra manera ha, tenido, eh, ha introducido el peligro que representa para, para los jóvenes en muchas ocasiones comenzar a jugar este juego, en el cual de una forma quizás esté hasta inocente entran como espectadores y terminan convirtiéndose en, entonces posteriormente en lo que son ya personas que eh, al entrar en la interactividad se ven afectados con el sistema, diríamos, básicamente donde este, se comporta como si fuese una competencia. Entonces es un juego que implica armas. ...que implica eliminar personas... ...y que eso genera básicamente una especie de retroalimentación negativa al cerebro... ...que produce necesidad de comenzar a sentir mayor estímulo... ...y al sentir mayor estímulo entonces quiero seguir eh, conectado en el juego... ...y eso va a estar dando básicamente lo que hoy conocemos como las conductas violentas... ...las conductas de desconexión social, de descuido de la higiene personal... ...y básicamente cuando están estas actividades todo lo demás se vuelve irrelevante, que es la dificultad que tiene este problema, que además, todo lo demás se vuelve irrelevante cuando están en este juego. Por eso hemos visto chicos que descuidan todo, descuidan hasta su este, higiene, como decía, su alimentación, la, su círculo social, o sea, no, no conecta con amigos, pero también tenemos la dificultad de que en muchas ocasiones este, estos chicos también están de una u otra forma, este... Eh, con tan enganchados, tan adictos a estos juegos, que no se quieren desconectar. Vemos que han habido niños que han cometido fraudes a tarjetas de crédito de familiares por estar conectados el juego, es eh, robo de dinero efectivo y también básicamente este, en muchas ocasiones hemos visto que hay niños que, que por no tener a mano este, lo que es, diríamos básicamente, un, eh, la capacidad de continuar jugando han atentado contra su vida, y esto ya ha traído varios suicidios por consecuencia de pérdidas en este juego, pero también con la dificultad de que realmente también ellos se distraen mucho eh, con, con eh, querer entrar y permanecer en el juego, y muchos cuando lo desconectan, cuando los padres eh, dicen que no quieren o no pueden seguir jugando, vienen las conductas de atentar contra su vida y, y sobre todo de tornarse agresivo, que realmente eso es lo que está generando mayor daño, eh, diríamos, en la familia, en la economía, en el manejo del tiempo, en el manejo de, lo, de las emociones y sobre todo eh, prácticamente consecuencias muy graves en lo que es la salud mental, porque produce depresión, produce ansiedad, produce una necesidad de seguir, este de una u otra manera, este, jugando, de no poder desconectarme. Y como es una conducta adictiva, este, realmente produce lo que tenemos, lo que sabemos que es la estimulación del sistema de recompensa del organismo. Y al estimular el sistema de, re de recompensa del organismo, viene entonces la situación de que eh, la persona quiere seguir básicamente en el juego permanentemente y eso le da dificultad, entonces, para desconectarse. Tengo, Víctor, este en este momento un problema de audio, no, como no, el estamos desconectado, no, entonces... Se este, no oye bien, doctora. Se okay. escucha perfecto. Me okay, pregunta perfecto. es la siguiente, doctora, con relación a ese tema. ¿Qué Ajá. pueden hacer los padres para mejorar esa conducta o, o, o cuando vean que sus hijos están eh, con este juego? ¿Qué pueden hacer los padres para que sus hijos no creen la adicción a este juego y, ...y no les afecte en su diario vivir. Mira, lo primero que tenemos que hacer nosotros... ...es como padres poner límites y control. La mayoría de jóvenes tienen acceso ilimitado a un internet... ...y acceso ilimitado a un dispositivo... ...por el cual se pueden conectar. Un iPad, un teléfono, una computadora. Estos dispositivos los padres requieren regularlos... ...y también de una u otra forma... Este, no tener acceso ni un niño un adolescente a economía, como por ejemplo una tarjeta de crédito que pueda invertir en internet, que pueda poder colocarla en un juego y que de ahí pueda seguir sacando dinero cuando llega a un límite. Sobre todo también es la supervisión, entender que no porque sean grandes sean de 15 años porque que tengan 16 años, a veces dicen no, porque él trabaja y paga su internet el tema aquí no es que trabaje y paga su internet el tema aquí es que nosotros como, como padres tenemos la obligación de supervisar la conducta de un menor, y más en una plataforma como Internet, que hay tantos peligros. Y sobre todo también está el tema de la autoridad. Este, a los padres en este momento le hablan a los hijos como si les hiciesen pidiendo permiso para tomar conductas con ellos, cuando tenemos nosotros como padres el rol, el papel de dirigir las conductas de nuestros hijos y también de limitarlas. Entonces, este, una de las cosas que te dicen los padres, lo traje para que usted le diga, o sea, ¿cómo tú me traes a la consulta a un hijo para que yo le diga algo que tú te puedes decir en Exacto. su casa? O, y cuando tú le preguntas, este ¿cuánto tiempo está en la pantalla? Ah, no sé, porque yo me acuesto y él se queda conectado. Cuando tú entrevistas al adolescente, le dice yo manejo internet, o yo me duermo a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, entonces todas esas conductas tenemos que revisarlas nosotros como tutores y como padres y nosotros también tenemos la necesidad de que de una u otra forma los hijos entiendan a dónde está el límite, cuando en las casas se van a apagar las luces para que todo el mundo se acueste, entonces se padre de la censura de que el internet está apagado, de que le requiere el teléfono a mi hijo. De que se apagaron las pantallas los, la, la, de todo tipo y de que hasta en el, el televisor se debe apagar. Yo recuerdo que antes teníamos horarios, inclusive la televisión. Yo te decía a las nueve de la noche, buena noche, el niño llegó la hora de acostarse. Entonces es un tema que, <coughs> perdón, en las casas hay que manejarlo. Que los padres tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que llegar a un acuerdo con sus hijos, que tienen que vigilarlos. Y cualquier conducta de riesgo, entonces deben consultar a un especialista de los policías. Doctora, gracias, gracias como siempre de verdad por compartir con nosotros como cada miércoles estos temas sumamente interesantes, así que deseoso nosotros de que pronto ya usted esté verdad, de manera presencial aquí, pero realmente verdad que eh, un placer que lo haga aunque de manera virtual. Además de decirle que la doctora quiere figurar su, se, su se espacio. Se ve bien el set, así mismo. Él sí, quiere figurar su sí. set. Eh, Además, bueno, realmente la cotidianidad nos hizo prepararnos para trabajar a nivel de la distancia. Yo estoy bastante cómoda haciéndolo desde aquí. Sí, Sin sí. embargo, de verdad también me hace falta el contacto humano y el compartir con ustedes. O sea que ya pronto vamos a estar por ahí. Pero qué bueno, qué bueno. Gracias, doctora, por estar con nosotros. El próximo miércoles, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar con otro tema interesante, como el que usted comparte, como siempre, con todos nosotros. Gracias, doctora, por estar eh, con nosotros. Mire, antes es de finalizar, bien. gracias, doctora, antes de finalizar este espacio, pues yo quiero eh, mostrarle, ¿verdad?, y decirle que en el día...